Cada día hay más programas informáticos, bases de datos especializadas, páginas web, revistas y portales de información que diferencian a las disciplinas Para saber usar programas y sistemas de información especializados, se requieren conocimientos y habilidades orientados a enriquecer procesos y resolver tareas propias de una disciplina lo que cualquier docente debe saber respecto al uso de programas y sistemas de información especializados dependerá del campo disciplinario en que se desenvuelva. Sin embargo, todos los académicos debemos tener un buen dominio de los ambientes gráficos de usuario, de los buscadores especializados y de las fuentes de información primaria. Es relevante que el profesor tenga la capacidad de evaluar y elegir de entre un conjunto de programas informáticos y fuentes de información disponibles los más adecuados según los objetivos de la tarea disciplinaria a realizar. Todos los académicos debemos tener un buen dominio de los buscadores especializados como Google Scholar, repositorios institucionales, bibliotecas digitales y bases de datos como Inegi o fuentes de información como Scopus o Web of Science. Cada día son más frecuentes las comunidades virtuales que comentan y discuten textos académicos que comparten bibliografías y fuentes de información. Todo ello con el auxilio de servicios de web especializados como Mendeley o Sotero. Por el grado de especificidad de las disciplinas universitarias, resulta prácticamente imposible listar los programas informáticos y fuentes de información que los universitarios deben saber, ya que es precisamente la variedad y el grado de especialización lo que realmente importa en este saber digital. Hablar de AutoCAD, por ejemplo, bien nos acerca inmediatamente a las disciplinas académicas ligadas con la construcción, como la arquitectura o la ingeniería civil, y al mismo tiempo nos aleja de otras disciplinas. Lo mismo pasa al mencionar software estadístico como SPSS, que nos liga al análisis cuantitativo en las ciencias sociales. Ante esta explosión de software disciplinario de altos grados de especialización, el académico universitario deberá ser capaz al menos de moverse en el entorno digital, reconociendo elementos genéricos de uso del software para poder aprender a utilizar los programas que demanden su campo disciplinario. En un sentido similar, los académicos deberán ser capaces de identificar los sistemas de información y bases de datos especializados de mayor confiabilidad, utilidad y valoración en su gremio. La incorporación de las TIC en las disciplinas académicas se puede observar en la orientación que se le da a su uso. Por un lado, está la intención disciplinaria con la que se usa el software genérico, por ejemplo, el tratamiento de texto o imágenes para la carrera de biología representará la necesidad de hacer pósters para la divulgación de hallazgos científicos, mientras que para el área técnica, la inclusión de fórmulas matemáticas y lenguaje algebraico será necesaria para la elaboración de sus textos. Por otro lado, el uso disciplinario de las TIC exige el empleo del software de propósito específico y el acceso a bases de datos especializadas. Por ejemplo, el diseño arquitectónico no podría ser el mismo sin la existencia de programas informáticos especializados. Situación similar sucede con las fuentes de información. Hay un uso genérico por parte de todos los académicos de los motores de búsqueda y de la navegación en Internet. Sin embargo, es la especificidad de las fuentes de información, portales de organismos, repositorios institucionales, así como las revistas científicas, bases de datos especializadas y bibliotecas digitales, las que definen el carácter disciplinario de las TIC. Ante la diversidad y dispersión de las fuentes en Internet, es necesario que los profesores de educación superior tengamos la capacidad para discriminar y seleccionar las fuentes más rigurosas y de mayor confiabilidad.